Compartir el canal con todos sus amigos en redes sociales y por supuesto activar la campanita Ahora sí, arranquemos William Burns, el diplomático experto en Rusia, al cual Joe Biden eligió como próximo director de la CIA Procedente del Departamento de Estado donde prestó servicio por 33 años Será el primer jefe de este gran servicio de inteligencia del departamento fue negociador del acuerdo nuclear con los iraníes y durante el proceso de paz en Medio Oriente. Respetado diplomático estadounidense William Burrus, un veterano con mucho conocimiento, ha sido escogido por Joe Biden para encabezar la influyente Agencia Central de Inteligencia. Desde que empezara con Ronald Reagan de presidente hasta Barack Obama, este hombre ha servido en diferentes puestos de todo el mundo. Biden comentó que con él, nuestro país próximo director de la CIA, los estadounidenses podrían dormir totalmente tranquilos William Burr será el primer jefe del gran servidor de inteligencia, espionaje y contraespionaje que procede del Departamento de Estado al frente de la CIA Biden destaca que su hombre de confianza se trata de un diplomático ejemplar con décadas de experiencia Es un experto en Rusia Bill como se le llama afectuosamente a Bush un dato extremadamente relevante en los tiempos que corren y deja tras de sí una gran labor de gestión en el Fondo Carnage Internacional por la Paz Biden vicepresidente de Barack Obama destaca que haya optado en su momento por el número de dos del Departamento de Estados Unidos cuando el primer presidente afroamericano ocupó la Casa Blanca durante dos mandatos Tres décadas de un servicio diplomático destaca en su currículo que empezó en 1982 y que lo llevó a las embajadas de Jordania con el demócrata Bill Clinton y de Rusia con el republicano George Bush. También resalta Burr su experiencia sobre el proceso de paz en el Oriente Medio y el acuerdo nuclear con los iraníes. Además habla correctamente ruso, árabe y francés. A lo largo de su trayectoria, Burns ha recibido tres condecoraciones presidenciales y las más altas condecoraciones para civiles del Pentágono y de las agencias de inteligencia. En su amplia experiencia tiene doctorados en Política Internacional de la Universidad de Oxford, donde estudió gracias a una beca Marshall. Se graduó en la Universidad de La Salle en Filadelfia, Luego se incorporó al Servicio Diplomático en 1982 y antes de ser designado embajador en Rusia en 2005, fue asesor para los secretarios de Estado de William Christopher y Madeleine Arbrick, y director de la Oficina de Planificación del Departamento de Estado. Algo que resalta es el respeto que este hombre tiene entre demócratas y republicanos, los primeros analistas que se han ocupado de Burns prevén que sea fácilmente confirmado por el Senado. El nombramiento de Burns mandará una clara señal sobre la importancia del servicio público, el cual se ha deteriorado en los últimos cuatro años y eso será importante no solo para la CIA, sino para toda la comunidad de inteligencia. Esto es los servicios de espionaje y contraespionaje que en Estados Unidos dominaría el FBI dentro de las fronteras y la CIA en el exterior. Pasando a segunda noticia, de forma arbitraria la asamblea chavista inicia cacería de brujas contra opositores, suena hasta chistoso. Pero el parlamento instalado por el gobierno dictatorial chavista designó una comisión para investigar crímenes cometidos en el periodo pasado, la cual estará presidida por José Brito, señalado por actos de corrupción. Después del 5 de enero de la Asamblea Nacional Chavista, se comenzó a desplegar sus artimañas en contra del Parlamento de mayoría opositora. Las medidas eran predecibles tomando en cuenta los antecedentes claramente del chavismo. Las palabras de Jorge Rodríguez al posesionarse como presidente de la Asamblea de la Represión fueron las siguientes. No podemos olvidar, reconciliación sí sin amnesia, perdón sí pero sin olvido, concordia sí pero hay crímenes que no pueden ser perdonados. En la misma línea está la creación de una nueva comisión para investigar crímenes de opositores que integraron la Asamblea en el periodo 2016-2021. Es increíble que sea precisamente el chavismo el que alega el robo de recursos al Estado, como si dentro de sus filas esto no existiera, a pesar de las investigaciones y sanciones impuestas internacionalmente frente al robo indiscriminado de los recursos del país. Estas acciones tienen más tela para cortar, porque el presidente de la comisión será nada más y nada menos que José Brito, un diputado que se decía de oposición y terminó jugando a favor del gobierno dictatorial de Nicolás. Si bien recordamos, Brito formó parte del partido opositor primero de justicia. También votó por Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional en el anterior periodo. Luego de esto fue expulsado porque la oposición lo acusó de estar involucrado en actos de corrupción con el programa de Comité Local de Abastecimiento y Producción, dirigido por Nicolás. Jorge Rodríguez designó a Brito para llevar en adelante las investigaciones contra los opositores. El nombramiento se debe a que buscan que ningún planteamiento sucumba a los intereses políticos o particulares del chavismo. De retórica violenta y homofóbica fue catalogado el diputado quien no ha dudado en arremeter con quienes le preguntan por su turbio expediente político porque resulta irónico que ahora sea el encargado de revisar cómo los diputados de la asamblea dirigida por Guaidó manejan sus finanzas. La respuesta a una periodista en días recientes cuando esta le hizo una pregunta incómoda sobre sus entramados corruptos fue la siguiente y vulgarmente de esta manera, él respondió, ¿pero tú eres rico, chico? Así fueron las palabras textuales de él. Fue su respuesta en medio de un argumento bastante indeleble. El presidente de la nueva comisión de la Asamblea Nacional dijo que su objetivo era estremecer a quienes hacen preguntas como esas. No tuvo cómo defenderse, solo dijo que el país le faltaba irreverencia y acudió a la sociología para justificar sus palabras claramente él no supo cómo defenderse o más que defenderse cómo argumentarse y pues vemos claramente cómo cae en la ignorancia han pasado pocos días desde que la asamblea chavista asumió el poder pero la ruta es clara, pisotear hasta que no hayan rivales en el camino y el poderío sea totalmente absoluto el país está dividido en dos asambleas que se respaldan en un supuesto apoyo popular muy cuestionable en ambos casos, mientras los venezolanos observan con cansancio una puja sin resultados. Las acciones van a seguir por parte del chavismo, mientras que Venezuela sigue sumida en una preocupante crisis económica e institucional. Pasando a tercera noticia, la Corte Penal Internacional fue enfática en este punto. Expropiar es robar el delito que pone a Iris Varela en las puertas de la hacha. La abogada Tamara Suju dijo que pronto podría dictarse una orden de aprehensión internacional contra Iris Varela. A su expediente en la Corte Internacional suma la amenaza de confiscar propiedades a la diáspora. doló por unos años atrás, 9 horas y 28 minutos tardó Hugo Chávez en dar cuenta de su gestión en enero de 2012. Habló casi el mismo tiempo que demora un vuelo de Caracas-Madrid sin escalas. La verdad en toda esta parla es que nadie recuerda lo que él dijo exactamente. Solo resalta una frase y es expropiar es robar. De ahí que la dirigente opositora María Corina Machado le restregó en su cara todo pulmón y con micrófono abierto desde su asiento en la Asamblea Nacional. Después de algunos años de mala administración, la afirmación adquiere hoy especial relevancia con la amenaza de la diputada a la Asamblea Nacional Chavista, Iris Varela. La funcionaria está decidida a radicalizar el socialismo y, contrario a lo que Chávez en su campaña de inicio predicaba, es enfocar su trabajo eh, parlamentario en confiscar las propiedades de la diáspora venezolana. Así es como pretende convertir mansiones en clínicas populares. Barrera, en la que ahora ocupa la silla de la segunda vicepresidencia de la asamblea fraudulenta de Nicolás, su camino parece sin obstáculos, pero lo que sí está claro es que la Corte Penal Internacional tomará conocimiento de sus acciones. Así lo asegura la delegada de World Juris Association, ante la CPI Tamara Suhu, quien también es la directora ejecutiva del Instituto CASLA. Las intenciones de Varela se ven muy seguras, han sido seguidas y documentadas por su. La abogada afirmó que las declaraciones de la diputada del departamento chavista se suman a la acusación en su contra, que ya existe el Tribunal Internacional a raíz de su complicidad en la represión, sucedida el mes de febrero de 2019 exactamente, cuando armó y sacó a reprimir los presos comunes. Varela constituye un eslabón en la represión que ejecuta el gobierno dictatorial de Nicolás porque, bajo su mando, cuando era ministra de Asuntos Penitenciarios, el encarcelamiento, la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de presos políticos se registraron a lo ancho y largo del país. Con esta denuncia crece el expediente y sirve para demostrar cómo la represión sistemática continúa con los altos funcionarios envalentonados que amenazan, intimidan y reprimen a pesar de que andan por el mundo diciendo que son respetuosos de los derechos humanos, apunta así la abogada. Esto representaría otro robo en cuanto a una nueva ola de expropiaciones, como han hecho durante los 20 años, porque así actúa como ampores. Así lo volvió a agregar Siju. En el momento en que inicie una investigación, que vendrá pronto según Siju, resultarán en una orden de aprehensión internacional en contra de Varela, aprobada por Chávez como la fosforito. Si revivimos los episodios de confiscación, solo se evidenciaría el fracaso de esta estrategia de la represión. El tiempo fue demostrado cuando Chávez comenzó el calor de la bonanza petrolera, que esta figura como una de las principales claves de la decable económica de Venezuela. Nicolás ahora continúa con la obra de su antecesor en condiciones muy distintas, porque ya poco queda por expropiar, ya no queda absolutamente nada. La realidad lo demuestra y de la patronal coindustria indican que en 21 años de revolución, más de 5.000 empresas fueron expropiadas, nacionalizadas o intervenidas por el socialismo y que de ellas solo sobreviven en este momento 3.000 hasta el momento no se conoce un solo éxito económico entre todas Así lo revelaron en 2008 que se registraban poco más de 800 mil empresas en Venezuela Y en 2017 el número de compañías activas se redujo a 270 mil Y bueno amigos, hemos dado finalidad a nuestras noticias el día de hoy No se les olvide suscribirse a nuestro canal Que lo compartan con todos sus amigos en redes sociales Chao, chao